¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a toda la gente que está entrando a las redes sociales como es YouTube, Facebook, YouNow y TikTok. Buenas noches, bienvenidos. Oscar, Joel, Xochitl, Ana Belén, hola. Didi, Didi la. Buenas noches, amigo Oxlack, hola. ¿Cómo están? ¿Qué estaban haciendo? Ya son las 10 de la noche, 10 con 15 de la noche. Estamos entrando a esta transmisión. En donde Melissa dijo que tenía un tema que podíamos hacer el programa de Moco. Así que esta noche vamos a platicar sobre un tema que Melissa nos va a traer. Melissa todavía no, no ha llegado, pero bueno, vamos a esperarla y a ver qué nos dice. Mientras tanto, pues les mando saludos a toda la gente que, que se está uniendo en TikTok, por ejemplo, en YouNow, a Anier, Anier Vega, un abrazo, Anier Vega, OCCA también, suerte. Adrián Ryan, está mirando, un abrazo también ahí en TikTok. Buenas tardes, buenas noches a la gente de TikTok. He estado subiendo videitos de TikTok que han estado muy buenos. Hoy llegó uno al millón de vistas. Entonces, pues estoy muy contento que la plataforma de TikTok sí me dé la oportunidad de crecer, que no esté bloqueado como en todas las demás. Y hoy un video llegó a un millón de, de vistas eso me puso feliz y pues subí más de 20 mil, no, como 20 mil seguidores de un solo golpe allá en TikTok, así que les agradezco a toda la gente que me esté siguiendo en TikTok, porque pues todos los días estaré subiendo contenido y me gusta subir esos videos cortitos a TikTok, ¿eh? me está gustando mucho, voy a echarle muchas ganas para que subamos muchos seguidores en TikTok y, y que sea de pronto un, un espacio en donde... Más expresar los fenómenos paranormales. Ahorita estamos en vivo y en directo para la gente de TikTok y de YouNow. Así que les mando un abrazote. Gracias por estar acá. Dice Oxlack, ¿tú has visto el caso de Eric Gunner? Me han preguntado mucho sobre el caso de Eric Gunner. Eh, yo he visto poco. Sí he visto videos de Eric Gunner, pocos. Eh, creo que está haciendo su propio show en su casa ya no me confío de los exploradores paranormales eh, de, o los exploradores porque veo que nada más les gusta hacer falsedades fraudes y, y pues yo creo que no no no es como nos lo están presentando te escucharon ronco y sí, no sé por qué me pongo ronco no sé brujita que se ve estoy bien y cuando prendo la cámara me pongo ronco Omar Fernández gracias por esa super etiqueta de 50 pesotes mi hermano Gracias a toda la gente que me apoya con los super chats, con los likes, con las compartidas, con las ruletas en YouNow, con los regalitos en YouNow, con los regalitos de TikTok y con las estrellas. Gente de Facebook, apóyenme con las estrellas. Por favor, apóyenme con las estrellas. Denle clic a las estrellitas ahí en Facebook, a las estrellitas que aparecen en los comentarios. Les voy a agradecer muchísimo que me apoyen con eso. <coughs> Lalo Estrada dice: ¿Cuándo haces un buen reportaje de la zona de silencio? Ven a Torreón. La zona de silencio está en en en, en, sin, en, en, en, este, en Coahuila. Está en Coahuila, está en Durango y está en Sonora. Hace un triángulo ahí donde se encuentra la, la zona del silencio. Pero fíjate que no, que es más, es peligroso ir porque hay víboras. De cascabel y alacranes peligrosos. Pero de que vayas ahí al lugar. Pues la verdad es un desierto. Se ven muy padre las estrellas. Pero no hay nada, hay nada más. No sale nada más. Se ha, se ha mencionado mucho sobre la zona del silencio. Pero algo así que se vean todos los días. Que puedas ir a grabar que aparezcan extraterrestres y demás. La verdad, no. Es, es mucho invertir, ir al lugar, esforzarse, eh, tener mucho cuidado para que en realidad no, no se vea mucho. Eh. No, no hay mucho que ver en la zona de silencio. Más de lo que se ha estado mencionando en diferentes programas, en revistas y demás. Pero seguramente algún día voy a ir yo había buscado un paquete con alguna gente que tuviera turismo en la zona del silencio y habíamos encontrado una, una empresa, no sé por qué estoy ronco no sé por qué estoy ronco y, y seguramente podemos hacer algo con alguna empresa de las que hacen exploraciones o hacen guías en la zona del silencio, aunque les repito no no es que salgan extraterrestres, ni mucho menos, ¿eh? No hay mucho que ver. Se dice mucho sobre la zona del silencio, pero la verdad, estando en el lugar, no hay mucho que ofrecer. Saludos a todos, a Kalash, a Dani Leal, buenas noches. ¿Qué tipo de libros me recomiendas? Dice Alan Martínez. ¿Qué tipo de libros te recomiendo? Pues depende qué te guste o qué es lo que quisieras conocer. O sea, libros sobre qué... Sobre fenómenos paranormales. Davis Gutiérrez está desarrollando. Deja la mano, ahí está mi mujer Violeta Lucero. Sí, la niña Moco, o sea, Melisa, dice que iba a entrar. De hecho, me mandó un mensaje y me dijo que le pasara. Hola, Citlali, ¿cómo estás? Y Melisa, pues está por llegar. Me mandó un mensaje, y me dijo que le mandara el link para que entrara a la transmisión. Ya se lo mandé, pero no aparece. ¿Quién sabe esa muchacha misteriosa? Como no eres un explorador normal, no salen las brujas, ni los duendes, ni los aliens. Tú no dejas provecho, dice Jutama <ríe> Algarib. No exactamente, sí, no. No, no, no. Cuando yo voy a los lugares a explorar, no sale nada de eso que ven en las exploraciones paranormales. Eso es falso. Bellic Snake nos manda 50 pesotes. Dice Oxlack, ¿podrías mandarle un saludo a mi primo Leo el Canochita? Nunca nos perdemos tus directos. Un abrazo. Leo El Canochita, le mandamos un abrazo a Leo El Canochita. No es un albur. Leo El Canochita. Leo El Canochita. No, no le suena albur. Pero bueno, le mandamos un abrazo a tu primo Leo El Canochita por estar viendo esta transmisión. ¿Cuál es el tema de hoy, Ni yo lo sé porque la niña Moco, o sea, se Melissa, dijo que iba a llegar y que ella iba a exponer un tema como en la escuela. ¿Crees que será cierto lo del proyecto de Abigail del Área 51? No sé, el proyecto Abigail, mi hermano. Hola amigo, buenas noches, saludos. Hoy ¿alguna vez has tocado el tema del tiempo? Pues no, de hecho todavía no estoy poniéndome aquí luz para que nos, me vean mejor. Ahí está. <coughs> ya me puse luz para que me vean mejor. El tema del tiempo, pues no porque es difícil de explicar. Es mucho sobre física. Y sobre otras teorías, eh, y son difíciles, o sea, para explicar y también para uno aprendérselas y conocer al respecto. Así que hemos tocado el tema del tiempo por encimita como, como hipótesis o como, sí, sí, como hipótesis que tengamos, pero solo eso, de forma profesional, el, el tiempo es un tema bastante interesante y creo que es parte de lo que en algún momento de la historia nos va a hacer evolucionar y conocer otras cosas, cosas eh, desconocidas e inimaginables para, para nosotros. Bueno, mientras llega, vamos a contar historias de terror. Saludos, me dice, mío, los saludos a la yepe. Un abrazo, el hijo del cibernético a la yepe. Saludos a la yepe. Vamos a contar historias de terror. ¿Ya viste el video de los chilenos donde graban un ovni? Muy bien la definición, creo el mejor que... He visto en 20 años. ¿En serio? A ver, mándame ese video de los chilenos que grabaron un ovni. Dice que el mejor que ha visto en 20 años. ¿En serio? ¿En serio el mejor que hayas visto en 20 años? No lo creo. Mándamelo a mi WhatsApp, por favor, para que lo podamos ver. Saludos, bro, desde Monclova, Coahuila. Aquí se ve el hombre pájaro. Exactamente en Coahuila, en Nuevo León y en Chihuahua se puede ver el hombre pájaro. Y sí, hay muchas personas que cuentan haberlo visto, ¿eh? Dentro de mis libros de criptozoología eh, está la leyenda del hombre pájaro, con testimonios, dibujos, relatos y demás de gente que se ha encontrado con este ser, con este críptido mexicano. ¿De críptidos o de metafísica, Ox? Dice Alan Martínez. Hoy ya llegué, me mandó saludos. Arce Paula, claro que sí, Paula, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Arce Paula. Alejandra Prieto, un abrazo. Sandra Ox, ¿tú sí creías en las historias de Juan Ramón Sáenz? Dice Sandra, pues es que Juan Ramón Sáenz no, no contaba historias paranormales. Era la gente que hablaba el programa y contaba las historias paranormales. Yo recuerdo que Juan Ramón tuvo incursiones en televisión en donde sí presentaba historias paranormales. Llevaba videos, ¿no? Como lo solemos hacer quien ha estado en televisión que llevamos videos y hablamos sobre los videos, eso es lo único que, que vi que hacía Juan Ramón Sáenz, aunque él era más creyente, no Ese, No era tan investigador paranormal Juan Ramón Sáenz, simplemente era presentador de los temas paranormales, recuerdo que una vez presentó un video de una hada, presentó el video del duende, eh, y pues sus historias de la mano peluda era más un presentador de historias paranormales que un investigador así que Juan Ramón siempre abogaba porque los videos fueran realidad, que fueran verdaderos eso es lo que decía Juan Ramón Sáenz, el caso Josué amigos, ¿sabes? hace algunos años yo veía muchos ovnis, pero lástima que no existía el celular, Mauricio Santos Morales pues es que sí, creo que antes que no teníamos celulares, teníamos la oportunidad de ver más hacia el cielo y por eso podíamos ver más objetos voladores no identificados, porque había más tiempo de la gente observar su alrededor, y pues imagínense, ahora vamos hasta el baño con el celular, de hecho ahorita mismo han de estar en el baño, le mando un saludo a toda la gente que esté viendo la transmisión desde el baño, yo creo, ahí se están quedando un ratito ya de haber calentado la taza, y están viendo la transmisión, les mando un abrazote, un saludo, ...a quienes desde el baño nos estén viendo... ...eso es normal ya, eh... ...cualquiera ya va al baño y, y se mete con el celular... ...aunque lo regañen la esposa o el esposo... ...pero se meten al celula, con el celular al baño... ...gracias a Israel Ventura... ...ya nuestro patrocinador oficial... ...Israel Ventura nos mandó 150 pesotes mexicanos... ...saludos a todos... ...Israel Ventura ya se volvió el patrocinador oficial... ...de Encuentro con lo Desconocido... Así que le mandamos un abrazote a nuestro patrocinador oficial que poco a poco se ha hecho de un eh, nombre aquí en la transmisión. Y Sendero Negro también que nos mandó cuatro mil soles peruanos, ¿no es cierto? Eh, pesos colombianos, cuatro mil pesos colombianos. Dejo mi granito de arena, querido Ox, gran abrazo. Gracias, Sendero Negro tiene nombre como de canal de YouTube paranormal, Sendero Negro. Les voy a decir algo, pero no le vayan a decir porque es mi manager. Eh, mi manager que se llama Italia y que está ocupada siempre, si no ya la hubiera traído aquí a las transmisiones, a Italia. Pero Italia tiene un canal que se llama La Zona Oscura. Y entonces, pues bromeando, bromeando ahí entre amigos, le decimos... La muchacha de la zona oscura. <risa> Me recordó a Sendero Negro. El, el Sendero Negro es el muchacho del Sendero Negro. <risa> y mi, mi manager, que es Italia, eh, es la chica de la zona oscura. Keina Álvarez Oxlack, saludos. Anda viendo de una mujer que transmite de temas de maquillaje y supuestamente es poseída en plena transmisión. Y se da de golpe sobre la mesa en la cabeza. Según muere y se ve cañón. Será real o parte de una película. Quiero, yo, yo quiero pensar que tú eres seguidor de Omar Cruz. Porque Omar Cruz es el que dice, está cañón. Se ve cañón. Está cañón. Y, y sus seguidores yo he visto que en sus, en sus eh, cortos de las transmisiones que ponen en Instagram. O, foto, o fotografías sobre algún fenómeno que hayan visto en sus transmisiones, la gente comienza a decir, está cañón, Omar, se ve cañón. <ríe> es como algo que ya tienen de, de palabrita, está cañón. Y estamos ya aquí con eh, la Huica Mayor, llegada desde Tampico, no, desde Tamaulipas. ¿De Tampico, ¿De Matamoros, ves? Matamoros. Desde Matamoros. Oye, ¿que se llama Matamoros porque mataban a los moros ahí? Sí, por eso se llamaba así. Te escucho bajito, a ver qué está pasando. A ver, a ver, a ver. Déjame, lo soluciono en este momento. ¿A poco me escuchas bajito? Tengo todo el games, a lo mejor. Y yo es también que... tengo todo el volumen y te escucho bajito. ¿Y ahora? ¿Ya? No, te escucho bajito, a ver. ¿Qué? A ver. Ah, ¡Ya! Ah, ya, ya. Ya, ya, Soy yo, soy yo, sí. ¿Eres tú? Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí pues está la que... chica de Matamoros, Tamaulipas. Melisa, la huica mayor. Me, me quedé trabada, sí. gente. Sí, te quedaste trabada. Dije que fue un momento de silencio muy grande. que Entonces, está ahí, sí. y ya trato de tener una buena cara cada que me trago. Oye, no, qué cosa tan fea. Quiero, quiero este poner esto en mi Instagram ¿de qué estaban hablando? ¿de, de Omar? Ah, sí, es que aquí la, la gente, como no sé, me llega mucha gente de, de las transmisiones paranormales y siempre Ajá. me recuerdan a Omar ¿por qué? Ah, Omar, ¿qué dice? pero no, no estábamos hablando de él, ya lo ya lo vamos a dejar en paz ya es muy claro lo que hacen y ya los vamos a dejar en paz, ahora vamos a ir sobre otros exploradores como Eder González o algo así ¿Quién es ese? ¿Hace eh, lo mismo? Hace exploraciones paranormales, pero en Veracruz. Hace el mismo chisme, pero en Veracruz. ¡Ay, qué cosa tan fea! ¿Está de moda eso o qué? Sí, está de moda eso. Hay gente de, de diferentes estados de la República Mexicana que hacen eso. Pero fíjate que son los mexicanos. O sea, qué vergüenza para toda la gente que nos ve en Latinoamérica que son los mexicanos los que hacen esos fraudes... Yo no he visto a, a exploradores paranormales de Argentina, de Colombia, de Chile, de Guatemala, de Honduras, en Salvador, de Costa Rica, que anden haciendo ese tipo de cosas y que anden inventándose que se les aparecen cosas. Fíjate que en, los, en esos otros países son muy eh, respetuosos de los panteones, Melissa. En aquellos países, o sea, entrar al panteón de noche es como sacrilegio, o sea, la gente se enoja bastante. Pues es que se supone que aquí también, ¿no? O pues sea, no lo... es que la, la gente encuentra las maneras como de saltarse todas estas este, um, uh, um, barreras para entrar y todo esto y les vale como mucho andarse metiendo, ¿no? Pues es que es lo que yo digo, o sea, el 2 de, el 2 de noviembre en México pues está el Día de Muertos y Adornan las Tumbas y todo el año sirve para los exploradores uh -huh. paranormales. ¿Tú te has metido a panteones con permiso o saltándote ahí todas las reglas? No, no, la verdad, eh, solamente a un panteón he entrado con permiso y todos los demás es brincándonos, saltándonos las reglas. Ah, qué mal, qué mal, la verdad. Pues sí, fíjate que qué mal, es, una, es un mal, un, un mal que que nunca pensé exactamente, porque es, lo veo normal, como todos lo hacen, en México es como normal meterse al panteón en la noche, o sea, porque te metes hasta de borracho, no puedes ser explorador paranormal, Me están pisteando ahí, y conda ¿cuánto que no te metes al panteón? ¡Ah, que la china, ¿Cuánto que sí? A ver, vamos y ahí van y se meten al panteón, o sea, hasta de borrachos te metes al panteón. Oye, ¿y a ti te han pasado cosas feas en los panteones, o...? nada Sí, me han pasado cosas interesantes en panteones y sí. por ejemplo la que más recuerda es la más fea ah, pues es que me debo de acordar pero por ejemplo hoy subí a mi canal de youtube una exploración que hice en el panteón de mexicali y que ahí encontramos la guarida de una persona dentro del panteón de una persona que estaba tratando de comunicarse con los muertos y sobre una tumba había puesto un tipo de antena con, con bocinas y demás, o sea, todo armado, y encontramos en una como catacumba que ahí se metía a dormir, y ahí se veían todas las herramientas y todo eso que estaba utilizando, y tenía libros de teofísica, y un libro muy interesante que se llamaba La transmigración de los átomos visibles, y lo que estaba buscando ese hombre precisamente era como comunicación con los muertos, ¡Ay, qué loco! Eso está bien padre, pero ¿viste al tipo o nada más viste todo su campamento ahí? Sí, no no era un campamento, era como una tumba abierta y ahí adentro estaban todas, como sus cobijas y, y libros y cosas que él ocupaba para eso. Yo me hubiera robado sus libros, sin duda. Alguna. Sí lo pensé, porque fíjate, esto, ese libro es, es antiguo, el de la transmigración de los átomos vitales y es de Madame Blavatsky, es la representante de la teosofía. Entonces, lo pensé, pero a la vez me, me retracté, dije, no, no me voy a llevar nada de él, porque es como su entretenimiento, o es como esta persona que parece que vive ahí, eh, se refugia, se refugia en algo que él estaba, como que se ha de haber quedado trastornado, y el tema es profundísimo, ¿eh? muy profundo, y tenía varios libros ahí y varias copias y cosas así, y afuera, en la tumba que estaba fuera de esa como cripta, estaba enterrada una antena grande. Ahí puedes ver el video en mi canal de YouTube, está interesante, a mí me gustó bastante esa experiencia, porque pude encontrar algo extraño, algo que no me, no me pensaba encontrar. O también esas ganas, ¿no?, de querer comunicarse con alguien que a lo mejor perdió y ya se quedó en ese viaje de necesitar estar en contacto con esa persona nuevamente. Sí, sí, fíjate que no, no, no ha sido la única persona que he visto que quiera comunicarse con los muertos. A lo largo de la historia, muchos se trataron de comunicar con los muertos de diferentes formas. Por ejemplo, Alan Kardec, que estuvo haciendo este conocimiento de los espíritus eh, Alan kardec escribió un libro Bueno, el libro trata sobre cómo él fue con diferentes espiritistas y estos espiritistas entraban en trance y se comunicaban con los muertos y alan kardec empezó a hacer una investigación preguntándoles por medio de los espiritistas a los espíritus sobre cosas de la vida y entonces todo su libro es un tratado sobre preguntas a los espíritus y esas son las respuestas que los espíritus dieron. ¿A ti te gustaría? ¿Qué me gustaría? Poderte comunicar con los muertos. Sí, sí, en este año 2022 voy a comenzar mi, mi investigación más profunda para, para ver si se puede comunicarse con los muertos de forma de una psicofonía, de una psicoimagen, de, por el lado del espiritismo, uh -huh. por medio de la ouija. O sea, cuando de pronto puedas venir, vamos a uh -huh. armar algo para ver si podemos hacer ese experimento, en esta en esta vez por ejemplo en esta situación no voy a, a forzar nada lo que se escuche o lo que podamos tener de, de respuesta de lo que hagamos es lo que vamos a presentar y si por más que hicimos experimentos no salió nada pues simplemente vamos a decir que no, no sirvió lo, lo el experimento no funcionó pero sí voy a estar haciendo eso de tratar de comunicarme con los espíritus Fíjate un poco que sentí, ya no estaba aquí, y estuve investigando de qué maneras en las que pudiera yo comunicarme con esa persona, y la, más, la primera que encontré era a través de los sueños. Entonces, era un libro justamente, me parece, de metafísica, y te hablaban de cómo concentrar tu energía para poder este, crear este portal a través de los sueños y poder hablar con esta persona. ¿Y quién persona era la que, con la que te querías comunicar? Eh, era una persona muy importante. Ah, para mí. ah, ok, ok. O sea, es alguien que tú conociste. Sí. así ah, no era así de que un famoso que se murió o algo así, no. Sí, sí. Ah, ok. Entonces dices que la forma en la que te querías conectar o contactar con esta persona y encontraste fue por medio de los sueños y lo intentaste lo intenté y lo conseguí en pero serio. sí sí sí sí sí de, de, bueno es que de alguna manera es fácil como soñar con, con alguien cuando tienes esta conexión y todo pero bueno leyendo este libro que era como de metafísica son algunos ejercicios de concentración y tú puedes en realidad soñar con cualquier persona entonces logré soñar varias ocasiones con él y, y si sí, era como este es diferente un sueño como que dura un poco más de tiempo y si sí hay como una comunicación bastante clara con las personas cuando haces estos ejercicios no, no sé si todavía tengo ese libro esto fue hace tal vez cinco años pero en el libro eran de que paso a paso lo que tienes que hacer para poder comunicarte con alguien que ya no está aquí a través de los sueños. Mira, Tenis Moreno, que me está escribiendo en TikTok, dice, ¡Dejen a los muertos en paz! <risa> ¿Tú ¡No! En esto, o sea, ¿Tú crees que los muertos estén como en su paraíso, que estén disfrutando de, ¡Ah, sí, tráeme otra chela, destápame otra mientras acaricia a un león! Y de repente ah chingón. y de pronto y de pronto, pronto está tratando de comunicarse con el spirit box y cosas así o sea crees que sea así pues no verdad no creo no, no estoy segura o sea entiendo esta parte en la que este tienes que dejarlos descansar y todo esto pero no creo que que no creo no creo que sea como una molestia. <risa> o sea, ya empezaron a decir los exploradores paranormales. Ha de ser el pinche payaso de la Toledo, empezaron a decir, ¿no? O sea, es que es, creo que es más por tu bien, es este, por tu bien de que no estés como muy apegado a personas que ya no están. O sea, creo que es más, más de ese lado que porque tú estés molestando a alguien que ya no está aquí. Sí, no, yo creo que no estamos, o sea, que uno que busca comunicarse con los muertos no está eh, molestando a los muertos, sino que los muertos, en la idea que tenemos, deambulan todavía entre nosotros con, eh, en una dimensión diferente, una, una dimensión que nos separa, y entonces lo que se busca es pasar esa dimensión y poder tener una comunicación con el otro mundo, ¿no? O sea, como que ellos mismos también estarían buscando comunicarse con nosotros, por eso los sueños, por ejemplo. Sí, y también de que, bueno, cuando se muere alguien muy cercano a ti, siento que estos, estas personas o esta energía también te busca de alguna manera para intentar comunicarse contigo, porque yo en los primeros meses que esta persona ya no estaba, yo lo sentía como, no sé, de repente en mi carro iba manejando. Y pasaban, algún, se ponía como una canción o tenía yo la sensación de que iba alguien conmigo o cosas así como raras que pasaban de pronto que yo sentía como que era esa persona que todavía estaba ahí. Oye, eh, te, iba, te iba a decir sobre, eh, si eras muy, muy cercana a esta persona entonces. Sí. Eras muy, muy cercana a esta persona. Y cuando suceden esas cosas, no te daba miedo, te daba como la impresión de que estaba ahí. Yo estaba segura que estaba ahí. De hecho, el día que, que supe que no estaba, o sea, todo ese día yo estuve bien inquieta. Yo estoy como, tenía una sensación como rara, como que sentía algo raro. No sé, o sea, Muy yo... Bien. Oye, ¿y cuántos años tiene que y, falleció? Como cinco, seis años como cinco o seis años y sí. fue, obviamente fue más fuerte en los primeros meses o los primeros años, ¿no? De, de esa sensación Sí, te digo el día que yo supe que estaba muerto, ese día antes de yo enterarme primero estaba como nadie lo encontraba y, y o sea, murió de una forma inesperada Sí, y Muy violenta también sí, que fue, que... sí, fue, fue fue feo pero yo yo sentía como esa inquietud de que no, no no o sea como que ya sientes que esa persona no es parte de, de, de, del plano donde estás sí antes de saber incluso y se me hace muy raro como el cuerpo tiene esta manera como de saber no y eso me hace pensar bastante que en realidad nuestro cuerpo siempre tiene estas sensaciones respecto a todo o sea uno conscientemente no sabe las cosas que van a pasar, incluso cuando las personas van a morir, antes de morir, de repente tienen actitudes o hacen cosas o dicen cosas como si ellos supieran de alguna manera que ya no van a estar, como que se despiden, como que eh, dejan ciertos mensajes. El cuerpo ya supiera pasar, ¿me explico? Y nosotros con todos estos, mm, de pronto, distractores que tenemos todos los días, ...no somos conscientes al 100%, si lográramos como dejar de lado todos los distractores... ...a lo mejor estaríamos más conscientes de nuestro alrededor. Exacto, tenemos muchos distractores y no podemos observar más allá. Déjame mandarle un saludo a Omar Fernández que nos mandó 25 pesos de una super etiqueta... ...y también 50 pesos de superchat Omar Fernández. Gracias mi hermano Omar Fernández por apoyar esta transmisión... Eh, y bueno estamos hablando aquí de, pues de la gente que ha fallecido y que tiene comunicación con los muertos aquí Mauricio dice según la Biblia los muertos descansan hasta el día del juicio y el único que tiene potestad sobre ellos es Jesús Dios o sea que entonces quiénes son si no son ellos, si no son los espíritus de las personas que han fallecido es que se dicen tantas cosas no se tiene la creencia de tantas cosas pero es como tú lo mencionas es innegable el sentimiento que uno tiene de inquietud, de sensación rara, de cuando alguien ha dejado de existir o está cerca de ti y que pues ha fallecido, ¿no? Sí, sí creo que hay algo que nos conecta a todos, o sea, además de la energía. Sí creo que, que no es una casualidad, porque cuando hablas con personas que han perdido seres queridos, siempre te dicen de que ese día esta persona... Me dijo esto o hizo esto y él nunca hacía eso o se despidió de mí muy bonito y nunca se... O sea, siempre el último momento en el que un alma, una persona está aquí, o sea, en cuerpo, siempre hay, hace algo. Y eso me parece como... Eso dice mucho para mí. Bueno, yo, yo no he atendido a una persona... <coughs> mi abuelita, por ejemplo, pues que es como que haya fallecido. No sentí tanto su muerte porque, porque siempre, yo, yo desde que murió y vi que pues mi, mis familiares sufrieron. Yo no sufrí tanto porque yo recuerdo que todos los días eh, que estuve con ella siempre le mostré cariño. y Siempre estuve con ella atendiéndola y ella atendiéndome a mí. Entonces fue como una relación tan, tan estrecha y tan bonita que... ...que no le de, de, le dejé de haber ...no le debí nada... ...cuando se fue, ¿no? ...ni ella me debió nada... ...se fue muy en paz... ...déjame bajarla aquí... ...uy, ¿qué pasó? Se me cayó mi... <risa> ...mi antipop... ...siempre se me cae, es que lo rompí... <risa> ...oye, yo, yo tengo una pregunta... ...es que siento que sueno muy mal... ...pero tengo una pregunta... de una persona que siempre se refiere a alguien como estrellita... Y yo no sé si me está hablando a mí, porque parece, o sea, <risa> <risa> hace muchos comentarios diciendo estrellita. Y dije que, uh -huh. Uh -huh. ¿es yo, ¿qué? No ¿Es a mí? He uno, ¿eh? ¿Es, yo si no, es... no he visto ninguno que diga estrellita. <risa> sí, sí es a mí. ¿Por qué me dices estrellita, persona? Es lo único que quiero saber. <risa> ¿Estás leyendo los comentarios y alguien dice estrellita? <risa> dice mucho estrellita, pero mucho. Entonces, te digo, yo no sé si... Si estoy yo pensando mal y le está hablando a alguien más, o si sí si es a mí, porque me dice estrellita? ¿De chiquita te decían estrellita o algo así? <risa> Nadie en la perra vida, o sea, no, no, no, hay, no hay razón. <risa> Déjame ir por mi antipode, <risa> En un segundo. Ok, Melissa se cree todo lo que le cuenten, dice Oxlack ya está a otro nivel, dice Alex, Pepe, esto es moco, Pepe, tranquilo, tranquilízate. Estamos hablando de los fenómenos paranormales y es que los fenómenos paranormales nadie tiene la razón, porque de eso se trata, de la búsqueda del conocimiento sobre esos, de esas cosas raras que suceden y que yo sí creo en lo paranormal. Siempre he dicho que yo he creído en lo paranormal. Lo que estoy buscando son evidencias reales, porque hay algunas evidencias que salen en Internet y yo no, yo no me las creo. Entonces estoy en busca de las evidencias reales Que yo mismo a lo mejor voy a tener que buscar claro Y entonces ese es el tema De lo que estamos hablando ah, De chiquita te decían algún tipo de De apodo Melissa? No, bueno me decían güera y cosas así Mi abuelito me decía chiva también Chiva o güera Sí, pero nada más Oye, pero yo, yo no me creo todo lo que me cuentan Solamente sí me gusta dar este El beneficio de la duda y ya es todo, pero Melissa es una estrella que brilla en el cielo. De <ríe> Ay, no, no, a ver, persona que dice estrellita, ¿quién le dices estrellita? Yo nada más quiero saber eso. Oye, Ox, pero íbamos a hablar de la luna, hoy siendo preparada con el ah, tema. Ah, perfecto, pues ahí está el tema, porque mucha gente me preguntó cuál iba a ser el tema del día de hoy, y pues les dije que Melisa traía el tema y entonces se trata de la luna. Tú échale, yo te digo cosas también sobre la luna. Hoy sí estudiaste sobre la luna. Sí, ya tengo mi video preparado y todo, vamos a hablar de la luna, porque la luna tiene demasiados misterios, demasiados. Demasiados misterios, sí. Sí, misterios. me gustaría que empezáramos con el dato que tú nos habías regalado la otra vez de la luna, de cómo influye en el mar y de cómo ah. nuestro cuerpo también está constituido por, por agua. Es lo que te digo, que yo no entiendo cómo es que... Dicen que la marea alta y la marea baja, dependiendo la luna, eso nunca lo he entendido. Y entonces, como nosotros también tenemos mucho porcentaje de agua, creo que entonces los cambios en la luna, pues pueden hacer cambios en nosotros mismos también, ¿no? Oye, pero la luna, okay. la luna, eh, esa es otra pregunta, no sé si tú la sepas. La luna tiene diferentes fases en diferentes países, o sea, en diferentes regiones. Con paralelos por ejemplo no o sea que, que yo sepa, no o sea la luna que ve que estás viendo tú ahorita es la que se ve en todo el mundo es la misma luna o sea sí claro es la misma luna pero por ejemplo aquí podría ser luna llena y en otros países podría ser cuarto menguante o algo así o sea que tenga diferentes nombres las fases Ajá, o sea, que tenga que en diferentes regiones se vean fases diferentes no lo, no no estaba en la información que investigué, pero no creo, yo no creo, o sea, sí, ser, sería raro, ¿no? O sea, sería como otro satélite o algo así. Porque, mira, ejemplo, en, en, aquí en Norteamérica, en donde estamos, ajá, en ajá. Centro y Norteamérica, se ven un tipo de estrellas, incluso para orientarse, la gente que es boy scout o la gente que es militar o la gente que sabe de astronomía se orienta hacia el norte por medio del cinturón de orión entonces de esa forma con el cinturón de orión podemos eh, guiarnos hacia dónde está el norte pero o la osa mayor o la osa mayor pero en sudamérica para orientarse se utiliza la cruz del sur aquí no la podemos ver en Sudamérica se ve la Cruz del Sur, pero aquí no la vemos. Y en Sudamérica no no ven la Osa Mayor, me parece. Ok, sí, sí, sí, entiendo. Eh, pero eso, por ¿a qué se debe, sabes? Eh, pues eh, pues no. O sea, difícil. no es difícil. <risa> no es difícil el, si nos ponemos a, a, a... Buscamos ahorita por qué en la Cruz no se ve la Cruz del Sur, pues nos va a decir que por el paralelo y polo y algo así. Sí, sí. Es por eso, ¿no? Que, que tenemos una vista diferente del espacio. Ya, yeah, ajá. Sí, es, es raro, no, no lo había leído. Yo leí acerca de la luna, pero más este um, más guiado como... ¿Hace uh, el luna, ¿no? <risa> no? No, en esta ocasión no, pero al Apolo 11, la misión que fue el Apolo 11 y todo lo que se descubrió en esta misión y también todas las teorías, llamémosle de conspiración, que existe alrededor de la luna y de que existe la posibilidad de que pudiera no ser un satélite natural, sino uno artificial. O sea, están diciendo que la luna podría ser un satélite creado por, la, por las personas en la Tierra. O, o no necesariamente humanos. ¿sabes? Ah, o sea, por extraterrestres. Pudiera ser, sí. Oye, pero tenemos ahí, la, debatiendo eso, tendríamos que pensar que también en Saturno, en Júpiter, que tienen lunas, pues tendrían que ser satélites artificiales algunos. Hubo un científico soviético que dijo que una de las lunas de Marte también es un satélite artificial. Una de las lunas de Marte. Y bueno, y para esto hay mucha, mucha información. Empezando, bueno... Todo inicia con que la luna también pudiera ser hueca, que esto querría decir que no es un satélite natural, si es hueca. Ok, o sea, ¿Sí? si nosotros hiciéramos un hoyo en la luna, eh, nos encontraríamos como si fuera una cáscara, simplemente como una cáscara de, de algún tipo de fruta y llegáramos al centro como una nuez. Bueno, va, vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Sí. La luna es un holograma, dice él <risa> La luna es Okay, Ok, es que, es que no sé de qué principio empiezo. O sea, hay mucha, mucha, mucha información. Vamos a empezar. ¿Por qué se dice que la, que la luna está hueca? Haz de cuenta que todo... Bueno, vamos a empezar con el tamaño de la luna mejor. El tamaño okay. de la luna. Ok. Ok, la luna tiene un tamaño de que así enorme. O sea, no es normal el tamaño de la luna, es la quinta, el quinto satélite más grande que tenemos. Bueno, es el único satélite que tenemos, es el más grande, es uno de los más grandes del sistema solar, lo cual claro. es raro. Es uno de los más grandes, no sabía que era sí. uno de los más grandes. Es la quinta más grande, es muy grande como para girar en, en su órbita y además siempre vemos la misma cara. La cara de la luna es, no vemos otra cara la que siempre hemos visto es la que siempre, siempre vemos, y eso también es raro tomando en cuenta que se supone que gira o giramos. No, es que giramos al mismo tiempo, o sea, entonces vamos viendo la misma cara de la luna, por eso, ¿no? O sea, ¿tú, tú dices que es por eso que siempre vemos la misma? Sí, porque el, el, el giro que tiene la Tierra y el de la luna coinciden, y por eso nunca vemos el, el otro lado de la luna. O sea, no está estática. Ok, a ver. Entonces, en, en, bueno, vamos a dejar eso ahí. <risa> bueno. No Pero se... esa, esa, esa es una de las cosas que es rara. O sea, según yo, sí deberíamos ver más, la, más lados de la luna, no la misma cara todo el tiempo. Sí, porque hay una región oscura de la luna, ¿no? Uh -huh. Sí. Ok, ahora. Mm -mm. Sí, es sincrónica, dice Juan Carlos. De todas maneras, a la gente que esté ahí en el chat, pues que entre a buscar a internet para apoyarnos con cuestiones que nos hagamos aquí, cuestionamientos, y ya lo, lo comentan ahí en los, en los... Había gente diciendo cosas interesantes de la luna, pero bueno, dejando esta información de lado, que es su tamaño y el hecho de que siempre veamos la misma cara de la luna, todo empieza en la misión del Apolo. Ajá. Y es que cuando llega, que, que de ahí también hay muchas teorías de conspiración y una dice que en realidad nunca llegaron a la luna y es donde muestran todas estas fotos donde supuestamente pusieron la bandera y que en realidad había sido un fotomontaje o algo así porque se salía como ondeándose y arriba no hay, no hay aire y todo esto, entonces una de las teorías que existe de eso es que en realidad nunca llegaron a la luna. ¿Nunca llegaron a la luna? Pues es que eso fue en un en un eh, un mocumental precisamente que hablaba sobre que nunca llegamos a la luna. ¿Me regalas panco? Mantequilla? ¿Panco, mantequilla? O nada más o que sea. <risa> Stanley este, Kubrick, creo, eh, se llama, no me acuerdo cómo se llama ese mocumental, pero precisamente desde ahí se originan este tipo de de documentales que se llaman Mocumental, y que, se, eh, que presentan historias reales con elementos ficticios y entonces desde ahí se originó la idea de que el hombre no llegó a la luna, sino que todo fue armado, porque está ese documental, incluso lo podemos buscar en Youtube eh, eh, creo que está traducido al español y donde salen personajes de la política, de la farándula y como todos tienen peso de, de, de influencia entonces por eso mucha gente comenzó a creer efectivamente que el hombre no había llegado a la luna que estaban las pruebas y es ese documental de, de Kubrick me parece sale Kubrick Ajá. Eh, eh, que habla precisamente sobre que el hombre no llegó a la luna que sino que es un invento bueno es eso y también de que bueno si se hizo todo esto todo este experimento de que se iban a ir porque en realidad no llegaron. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió de que no llegaron? O si sea, en realidad nunca se hizo el viaje. Y hay otras teorías que dicen que en realidad los primeros que llegaron a la luna fueron los rusos y otras que dicen que sí, que sí llegaron, pero que encontraron alguna civilización o restos de una civilización o algo que los hizo volver y no dar toda esta información. Porque tienes a los astronautas después de que llegaron y les ves las caras y todos tienen los, las caras como... Bien afectados, como si hubieran visto algo, no sé. Ah, así. bueno, eso está, eso está interesante, pero antes de que eh, profundicemos, porque está interesante mm. el viaje, este primer viaje a la luna, eh, ya vi que dicen estrellita, pero ¿sabes qué? Es, han de ser las estrellas de Facebook. Es que hay un tipo en particular que siempre dice, mándame saludos, estrellita, estrellita, no sé qué, o sea, como hablándole a una persona. Mira, mira, mira, mira lo que puso. Si me dicen estrellita, no va a volver, es en serio, es en serio. Si me dicen estrellita, me va a salir ahorita y no va a volver nunca más. Mío, no, y Moco no, se va a acabar. Tranquila. Es en... estrellita anda muy conspirando o sea primero dicen que, que quieren un tema que no quieren que andemos hablando así a lo menso traigo un tema y me van a empezar a ofender es en serio para Estre... irme también estrellita, Estoy harta no, de... estrellita no está feo no me gusta lo de estrellita es en serio no me gusta hay un tipo en particular que me dice estrellita saludame ese tipo, sí, hay, estoy, no sé cómo se llama, pero ya van varios mocos que he visto que está ahí diciendo es que estrellita no sé qué y estrellita no sé qué, y pues yo no entiendo, de verdad. Estrellita. Bueno, ¿sabes que Esa misión que, que van a la luna, hay un video que siempre recuerdo que Jaime Maussan lo ponía, en donde se supone que es un fragmento de la comunicación que tienen pues la, las personas aquí en la Tierra con Neil Armstrong y con su equipo, Aldrin y Collins. Entonces, Neil Armstrong está hablando sobre lo que ve en la Luna, lo que ve en, en, en ese espacio, en ese lugar, y comienza a decir que hay una, hay una luz que dice, es, es posible que exista algo así, no nos hablaron de esto, algo así comienza a decir y entonces desde la base de aquí de la NASA le comienzan a decir, bravo tango, bravo tango, bravo tango, bravo tango, bravo tango, entonces que, que, no di, que no hable eso, que, que empiece a que diga otras cosas, y él comienza, pero es que estoy viendo algo, es una es una luz, algo así está diciendo, y le están diciendo que no se fije en eso, y que siga con la misión, ese es un fragmento que, ¿lo has visto ese fragmento? Sí. Me parece que sí Mira, si quieres lo busco y lo ponemos sí. Mira, lo voy a buscar Está muy interesante, vamos a ver Bravo Tango, Bravo Tango Ya se ve el Bravo Tango Mira, ah, de hecho, lo hizo, hizo un video Dross de eso como Dross es amigo, vamos a poner el video de Dross. Muy bien. ¿No? Sí. Así que no tenemos problema. Vamos a ver. Ok, estamos en la parte de que sí, llegaron a la luna, vieron algo bien raro y es por eso que nunca se volvió a hacer otra misión a la luna. O sea, la, la primera y última fue la del Apolo 11 y llegaron bien afectados los astronautas. No, de no, no que fue que la última ahí. del Apolo 11, se supone que hay varias eh, misiones lunares. O sea, humanos en la luna ya no hubo, ya no fueron. Mandaban como eh, otros Apolos sí, pero no con, no con astronautas. No, ya sí. Nadie volvió a ir a la luna, no. Sí, porque Alan Shepard es el primer hombre que jugó golf en la luna. ¿Qué? Sí, Alan Shepard es, es el primero que... ¿Cómo jugó. crees? ¿El la luna? ¿Sí? No. Claro que sí. Claro que no. ¿Cuándo <risa> fue eso? Está muy, raro. Está muy raro ese, ese dato. No, no, claro que sí. Mira, voy a buscar Alan Shepard. Mira, voy a buscar Alan Shepard. Alan Shepard. ¿Cómo crees, Ox? Claro que no. Sí. Dice... O sea, una misión nada más para ir a jugar golf en la luna. Sí, ah, gracias. ¿Ya tiene fe? Es de azúcar, ¿verdad? Ah, bueno, también. Mira, dice Alan Barrett Shepard, mejor conocido como Alan Shepard, eh, fue uno de los integrantes del grupo conocido como el Mercury 7, los primeros astronautas estadounidenses. Fue el quinto hombre en pisar la luna y el segundo en ser lanzado al espacio después del soviético Yuri Gagarin. Yuri Gagarin lo mandan a la atmósfera, gana eh, en esa carrera espacial, los soviéticos ganan eh, en mandar a un hombre fuera de la, de la... de la ¿Cómo se llama? De la estratosfera, al espacio, y es Yuri Gagarin, y después Estados Unidos manda a su hombre, que fue Alan Shepard. Y él fue, y jugó golf en la luna. Sí, mira, ahorita voy a decir, ahorita busco aquí. Dicen aquí que también ya hubo un hombre que jugó PlayStation. <risa> <risa> que jugó PlayStation en pues la luna. Sí. Ya no encontré el comentario para ponerlo. La nave de Shepard alcanzó una altitud en el vuelo. Eso fue en el... uh -huh. Shepard <risa> interrumpió su carrera durante 10 años debido a su padecida enfermedad Menier y después de una operación complicada volvió a entrenarse al programa espacial. Programa Apolo 1971 comandó la misión Apolo 14 junto a su compañero astronauta Ed Mitchell Caminó sobre la luna durante nueve horas, Shepard también fue la primera persona en jugar golf sobre la superficie lunar en 1974, Shepard finalmente se retira de la NASA y falleció el 21 de julio de 1998, ¿lo ves? Alan Shepard, okay, muy bien. hombre en jugar golf en la luna. Excelente, eh, yo en serio les quiero decir que no, no me gustan los estrellitas, si me siguen diciendo de verdad me voy a ir, no me parece ni chistoso, ni están empatizando conmigo, ni siendo simpáticos, me cae bastante mal, o sea, no me, no me agradan las personas y voy a bloquear a todos los que vea que ponen estrellitas, eso es lo que voy a decir. Pero ¿por qué te, por te molesta? Porque no me gusta, yo tengo mi nombre, no me gusta que me estén diciendo estrellita y si me dicen eso en serio, los voy a estar bloqueando del chat. Lo siento, es todo lo que voy a decir, nada más me voy a dedicar a ver quién pone Estrellita y los voy a bloquear. <risa> tranquila. Ya te iba a decir Estrellita, no, tranquila, Melissa. Tranquila, Melissa. No pasa nada. Mira, vamos a ver el video de para donde dice el bravo tango que es que vio algo en la luna, ¿va? Ya bloqueé a la, a la primera persona que dijo Estrellita. <risa> es en serio, yo no estoy jugando, de verdad. Ay, Dios mío. No, hombre. <risa> Hombre, que hay que tener cuidado con Melisa. Hoy sí vino enojada. Nunca habíamos visto enojada, Melisa. No, no, pues estaba... es que... Es que no, o sea, no me parece chistoso, parece un niño chiquito, sí, si no, no me da risa. Sí, una cosa es que, este... Que o sea, si... yo creo que sí, si, que sí si les estoy pidiendo de favor... Y si estoy siendo seria con ustedes, diciéndoles que algo no me agrada, creo que en ese momento, pues, dejas de jugar, ¿no? El juego que estés jugando, que nada más para ti está siendo divertido. Si estuviera yo jugando con ustedes, lo entiendo. Hagan los chistes que quieran, como siempre. Pero ahorita, pues, no me parece chistoso. Ok, vamos a poner el video de Dross. ¿Sale? Sí. Vale, a ver, vamos a poner el video. Ya toda la clase, por favor... En silencio, compórtense. Gracias a Israel Ventura que nos mandó 500. No manches. No manches, Israel Ventura. No te pases. No, no, venga. no es un chiste. No es un chiste. Y no me importa si man, O sea, lo siento. Superchat no bloqueado, dicen. Salió. No, no, no. no. ¿Vas, a, vas a tener que bloquear a toda la transmisión, Melissa. O me voy, si lo que quieren es que me vaya, yo estoy entendiendo ya su mensaje y me voy, de verdad. No, tranquila, pero... tranquila, Melissa. Yo, yo, no, ¿No habrá alguien que, te, que le decían así que te molesta y que te No, caso. pero no, no es libre expresión, la persona no es libre expresión. Si alguien te está diciendo que le molesta algo, no tienes por qué estarle diciendo y diciendo y picando. O sea, eso ya es para molestar, no es para ser chistoso ni nada. Y creo que ahí pierde el chiste. Y ya es todo lo que voy a decir. De verdad no me, no me están cayendo bien. No me gusta que sean así. Va, vamos a, a relajarnos, Melissa, porque también este, no queremos que te pongas triste o, o mal, sensible. Vamos a ver el video del Bravo Tango. ¿Sale? Ok. Uh -huh. Va, vamos a ver. Escuchemos atención al tío Dross. Ocurrió en fecha 20 de julio del año 1969. El evento más importante del siglo XX, cosa que es mucho decir habiendo sido 100 años con dos guerras mundiales y una guerra fría. El astronauta Neil Armstrong fue el primer ser humano en poner pie sobre la luna. Mucho se ha dicho sobre esto. Los cazadores de mitos se encargaron de dar paliza desmontando satisfactoriamente las entre comillas pruebas de esas personas que alegaban que el alunizaje fue falso. Y Scott Kelly, no un conspirólogo con un blog que apenas se puede conseguir en Google, sino un astronauta, palabra convoque que albergadón es como científico, profesional hombre de ciencias y persona seria, admitió que los extraterrestres existen. Acompañando por fin al señor Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna, obviamente también astronauta, quien ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ya de hace años, ha surgido un audio extraordinario por muchas razones. Para empezar, de ser real te daría mucho, pero mucho en qué pensar sobre todo esta noche en la oscuridad cuando intentes dormir. Las voces no solo de los astronautas, sino del controlador en la base de Cabo Cañaveral de la NASA son absolutamente idénticas a las de los audios mundialmente famosos y difundidos. De hecho, el audio combina perfectamente con varios minutos de silencio que se pueden comprobar en el metraje original, el cual de hecho sí suena editado. ahí viene la conversación que tienen por, okay, por I just el managed, radio uh, si uh, uh, ¿Sí se alcanza a leer? <coughs> Quiero decir que esta no es información de Dross, Dross presenta este fragmento de video eh, que todos lo conocen, bueno, que toda la gente que, que sabe de este tema y que lo ha investigado conoce este y fragmento de audio. Y a pesar de que de se ha dedicado un gran esfuerzo en desmentir con sobradas evidencias, rumores, como en su momento sucedió con los cazadores de mitos, con respecto a que el alunizaje fue falso, o los que se hicieron para comprobar que el famoso video de la autopsia que ves en pantalla sí fue de hecho falso. Este audio, en cambio, no lo ha tocado nadie. Es decir, nadie se ha encargado de desmentirlo o siquiera de hablar de él. Aquí ahora te lo voy a presentar, subtitulado al español. It's uh, very fine. I'm gonna step off the landing. It's one small step for man, one. Oh, was It has a stark beauty all its own, it's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Yeah. Yeah. Yeah. We have time, don't worry, continue your program. Ahí es donde dice, ¿no? Eso. Dice que se ve algo auténticamente espectacular. ¿Qué, qué es eso? ¿Dios qué es eso? Y dice, es otra forma de vida. Dice, Roger, lo sabemos, estamos al tanto, pero... Bravo Tango, Bravo Tango. Selecciona a GSB. ¡Ay, no! Ok, pero esto es de no creer. Continúa con Bravo Tango, Bravo Tango. Donna Hare, una mujer con doctorado que trabajó para la Corporación Pilco. En buena parte ayudó a la NASA a desarrollar sistemas de radio para hacer posible la comunicación entre la base y la nave orbitando. Más de 30 años después, dijo esto referente a una conversación con su jefe, el dueño de la compañía. And that is what he told me. And he also was afraid, he said that the astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. Tusacaras tus propias conclusiones. Boy, it's really tough because it was fantastic there. You couldn't ever imagine this. Arthur, we know about this. Dice, dice pero que es auténticamente algo espectacular y dice que vaya en, en dirección contraria dije déjalo en paz, ve en dirección contraria, o sea lo que estaba viendo Neil Armstrong eh, que obviamente nunca lo, lo mencionó, no recuerdo si ya Neil Armstrong ya, ya falleció, creo que ya falleció, creo que no, ¿no? no. pero o se ha de haber llevado a la tumba o a estos astronautas pues eh, se llevan a la tumba lo que vieron, porque si estuvieron viendo luces o una nave, porque ¿qué pudieron haber visto? Dice, eso es, es como otra forma de vida, entonces hay otra forma de vida. Y entonces le dicen de aquí, sí, ven ve, ve dirección contraria, lo sabemos, pero ven ve dirección contraria, Bravo Tango, y eh, selecciona Yesebel, que no sabemos qué significa Bravo Tango, ni tampoco Yesebel, que son las eh, palabras en, en código que ellos hablaban. ¿Y qué es lo que pudo haber visto? Seguramente un, un tipo de nave o, o de estructura, algo, ¿verdad? No creo, creo que tuvo que haber, que haber o sea, sí pudiera ser, pero también que hubiera visto a otros seres, ¿no? Porque hace la referencia muy clara que es otro tipo de vida. Exacto, o sea, yo no, no sé, imagínate que haya visto a otros seres, eso sería más espeluznante porque se sentiría... Como, como con mucho miedo, imagínate en la luna, están solos y de pronto ve a seres, yo creo que fue más como, como una nave o como algo que obviamente significaría que hubiera vida, porque si ve a otros seres es de terror, no creo que pudiera haber estado siguiendo con su relato y con lo que hizo Neil Armstrong que fue a recoger pues eh, materia lunar y demás. Pero y si el entrenamiento que recibieron en la NASA antes de esta misión fue precisamente este, preparándolos a que pudiera ser que encontraran otro tipo de vida, o sea, ¿Cómo porque, claro, sí, que el entrenamiento que recibieran para esta misión ah, okay. eh, fuera ya preparándolos para que para que uh, por si encontraban otro tipo de vida. Es que yo creo que, por ejemplo, ahí lo que dicen en, en la transmisión, en este diálogo entre radios, pues que ellos ya conocían eso. Entonces los astronautas ya se les hubiera dicho, se les hubiera dicho que sabían que había formas de vida allá. Y yo creo que no se les dijo, precisamente por el temor a encontrarse con otros seres. Porque es muy diferente a que vengan los extraterrestres y nos caigan aquí en la población, ¿no? Que bajen ahí a la, a la plaza central de la ciudad. Es muy diferente, estamos en nuestro terreno. A que si nosotros vamos, imagínate que tú vas con otros dos a, un, a la luna y te encuentras con seres, pues te sentirías completamente aislada, temerosa y tendrías mucho miedo de, de otra forma de vida que estuviera ahí, ¿no? Pues sí, pero entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos explicamos que fuera como un comentario tan calmado? Si estaba viendo, es que cualquier cosa que estuvieras viendo en ese momento desconocida, a lo que reconoces como otro tipo de vida, hubiera sido igual de inquietante, ¿no? Sí, sí o sea, y ese es un diálogo que, que se quedó, no sabemos de dónde salió el fragmento, pero como dice Dross ahí, nadie lo ha desmentido, ni nadie ha dicho que eso sea falso, y es parte de la grabación que tuvieron los astronautas. Manuel Benítez dice, Oxlack: los códigos como Bravo, Tango o Yesebel significan cambios de comunicación de banda o de recibido de uso regular entre los radioaficionados. Ok, un cambio de banda o de recibido. Un cambio de banda. Ah, ok, ok. Por ejemplo, el cambio de banda eh, es cuando están hablando para que se está grabando o que lo están escuchando, porque la grabación, me acuerdo, en el 69, yo todavía estaba chiquito, pero sí la vi. <ríe> la grabación estaba en vivo en la televisión. Entonces, cuando dicen cambio de banda, es eh, el cambio en donde no se está transmitiendo esa información que está llegando a los televisores, sino solamente están llegando al, a las oficinas de la NASA. Ya, sí. sí. Bueno, de hecho, hay otra grabación, no sé si, la voy a intentar buscar aquí, Ajá. justamente de esa misma misión en la que se escuchan ruidos extraños en el lado oscuro de la luna. Y, ah, no sé. y de, de hecho, en la grabación también lo están describiendo y dicen que es como una clase de música, que es un sonido que no reconocen. O sea, hay muchas grabaciones de esa misión que reportan, digamos, cosas extrañas. Oye, pero en el espacio no hay sonido, ¿o sí? O, o sea, en la, en la luna no sé si tenga atmósfera, para empezar. Sí, mira, pues se supone que no, por eso se, por eso fue que fue bastante raro y el hecho de que dijeran de que sonaba como si fuera música, uh -huh. lo estoy buscando. Sí, está bien, ¿por qué? Bueno, yo no sé, gracias a Shuki Games allá en TikTok, gracias por estar viendo esta transmisión, Vamos a platicando aquí sobre... La luna sobre los misterios de la luna y cosas raras de la luna. Y eh, también a, a Betty Parra, muy interesante, dice Betty allá en You know? César 117. Saludos a School Killers. De hecho, hay un video donde se escuchan ruidos extraños en el popocatépetl en la madrugada. Ah, ese, ese video sí, sí, yo lo he visto. O alguien me lo mandó también. <coughs> Sonidos en el, en, en el popo, o sea, pero adentro o cómo? No, fíjate, creo que lo estoy confundiendo. Ah, no, no lo estoy confundiendo. Este, fíjate que alguien eh, cuando hacía las transmisiones pasadas. Me, me mandó un video en donde él dice que de noche cuando hacía sus tareas de la universidad. Él dejaba en la, en la computadora, dejaba la cámara que está. Eh, grabando el Popocatépetl, ya ves que está en vivo siempre una cámara. Sí. Hay mm -hmm. una cámara que siempre está en vivo y tú puedes entrar a la página y ver a la página de, de la transmisión del Popocatépetl. Y entonces dice que estaba haciendo su trabajo en la escuela y que comenzó a escuchar una, como melodías, como una cancioncita. Y que de pronto, que se dio cuenta, ya que llevaba bastante rato la melodía, pues pensó que era afuera de su casa y entonces que se asomó, por la ventana y que no, no se escuchaba nada afuera Pero que la seguía escuchando Y que dijo, qué raro, qué es eso Hasta que se dio cuenta que la melodía salía de la transmisión Del, del Popocatépetl Es decir que se escuchaba ahí una musiquita Algo extraño me mandó el video Yo lo debo de tener guardado Ojalá lo encuentre ahora que estoy revisando mis archivos Y se los vuelva a poner aquí pero en el video sí se ve, o sea, sí se nota de que el sonido viene de ahí. Pues se ve como eh, empieza a grabar con su celular y se acerca a la computadora donde está la transmisión del Paukatépetl. O sea, pa, como mencionas, como que no haya sido alguien que le haya puesto un, una, una melodía, ¿no? Ok, ya, ya, ya. Fíjate que ahorita buscando los videos, casi todos los que encuentro son así como de... O sea, no hay ninguno que sea como el puro audio. Y si lo quiero encontrar, porque justo fue en esa misma misión y estaba viendo que eh, se guardaron muchos, o sea, que hay muchos audios, no nada más eso. Y que incluso hay videos también de cosas raras que se vieron en la luna. Ok, si lo encuentras, pues lo, lo pones. Ah, dice... Ricardo Miranda, Catrín, Catarino, Omar Cruz anda buscando a un niño con dientes en su transmisión, <risa> en su transmisión demonio, anda buscando a un niño con dientes, pues, o sea, ya un niño con dientes tiene unos 6, 7 añitos, ¿no? ¿A los cuantos le salen todos los dientes a un niño? ¿Un niño con dientes? No, pues sí, para los, desde que están bebés les empiezan a salir los dientes. <risa> ah, es que yo creo que le quiso decir a un niño con dientes de demonio, yo creo. ¿Como picudos o así? Ah, yo creo que sí, con un niño con dientes... ¿De qué onda? En las milpas, ¿no? <risa> las milpas. Es que todas las cosas los encuentran en las milpas y en los cerros. Ahora anda buscando al niño con dientes de demonio en las milpas, que no manches. <risa> <risa> ah, pero él pero de dónde es? ¿Quién? Ay, el, el Omar se llama, ¿verdad? Ah, es que él hace transmisiones, pues, en diferentes lados, pero comúnmente las hace en el Estado de México, o, o en Puebla, o se acerca, sí las hace en todo el, el país, eh. él viaja mucho, pero es lo que le estaba diciendo a la gente, que últimamente ya hace transmisiones solamente en los cerros, <risa> okay. y en las milpas, y antes hacía transmisiones como en casas embrujadas, como en, en fábricas abandonadas, y en lugares donde supuestamente habían pasado cosas, pero ahora son puro, puro cerro y puras milpas. Ya, pero hay muchas milpas por allá, ¿ok? En el Estado de México hay muchas milpas. ¿En serio? Sí, es que tú sí vives en otro, en otro lado, porque en el Estado de México, pues en, en los cerros hay milpas, en todos lados hay milpas. Y me, me da mucha risa que los extranjeros vienen y les da mucha curiosidad cuando ven un nopal, o sea, y que nos lo comemos. Dicen que, ¿por qué nos comemos los cactus? <ríe> Ay, no, pero. No, eso ya son otro tipo de extranjeros, ¿no? No, en serio, todos los que han venido, porque pues bueno, yo he recibido a varios eh, de diferentes lados, siempre les ha eh, extrañado que nos comamos los nopales, dicen que son cactus. Ya, ya, ya. Oye, bueno, a ver, continuando con esto, porque creo que la parte final está interesante que sea todos los videos que hay de ovnis acercándose a la luna, es que el Apolo 11 también se llevó 50 kilogramos de rocas lunares para examinarlas y saber qué eran, no, antes de eso, ay demonios me estoy saltando mucha información, antes así, de eso, así como, ¿de ya para terminar porque ya me voy, no, no, ya, ok, me estoy intentando relajar, oigan, Relájate. discúlpenme, es que hay veces que uno no tiene ganas de aguantar las groserías de nadie, y yo estaba abriendo mi corazón con ustedes y que se empezaran a burlar de mí, pues me dolió, me hizo recordar mis momentos vulnerables de, de mi pubertad y adolescencia, entonces... ¿Te hacían bullying en la pubertad? <risa> no voy a hablar de eso, pero a lo que me refiero es que hay días que uno no, no está de humor de andar aguantando, que le estén chingue, chingue, chingue y ustedes a veces sí se pasan, y yo, yo aguanto mucho, pero todos tenemos un límite, entonces yo llegué al mío hoy, lo siento. Pues fue raro porque no, no, vi, no vi nada <ríe> malo de estrellita, pero pues te digo, si a ti te vino. Fue pero... raro porque es. No, fue... es que entiendo que fue raro porque está como X, ¿no? Lo de estrellita. Lo que me molesta no es el hecho de. es la palabra. Es que, que les pida algo yo y se lo pasen por ahí y lo estén usando para molestar. O sea, eso fue lo molesto para mí. Es que sí siempre es, es el bullying, ¿no? Siempre que dices, no me gusta que me digan así o no me digan, no me gusta que hagan esto. Y empiezan a molestar con eso. O sea, te, te encuentran el lado vulnerable y por ahí te atacan. Yo lo hago también. Yo, lo hago. yo también te dije estrellita y demás. Bueno. <risa> bueno. Este antes de hablar de las, los, los 50 kilos de roca que se llevaron, um, traían como unos tipos de ahorita sismógrafos, Ajá. entonces uno de los módulos impactó y formó un cráter de 9 metros en la luna, que de hecho dicen que también las formaciones de, de cráteres en la luna es extraña, o sea que, que no sean más profundos, entonces impactó en el lugar preciso como para que pudieran estudiar eh, los sonidos y, sí, como el movimiento de la luna por dentro, ¿no? Entonces, ese impacto causó un terremoto, pero lo raro aquí fue que el terremoto que causó fue de horas. Entonces, los científicos de la NASA estaban como bien extrañados de que el terremoto de la luna estuviera durando tanto tiempo. Y además que producía un sonido del interior como si fuera una campana. Y para ellos, una de las únicas explicaciones de todo esto era que, pues, además de que había durado tanto tiempo y de que la, el sonido fuera como si fuera una campana, era que la luna estaba hueca. Okay. Y si la luna está hueca, eso eh, le haría ser un, un satélite artificial y no uno natural. Ok, mira, dice aquí la gente que veamos el documental de Mirlo Rojo, ya me habían hablado sobre eso del Mirlo Rojo, no recuerdo bien de qué trata, pero es un documental que está en YouTube y habla precisamente sobre la luna. Dice okay. Ricardo, Ricardo Miranda, ahorita regreso, voy a ver qué más dice Lomar en su transmisión. O sea, en su transmisión estaba buscando un niño con dientes, así, de que demonios. andamos aquí buscando un niño con dientes. De demonios, sí, seguro sí. Y es que está transmitiendo ahorita mismo. ¿Y hay mucha gente que lo ve y que le interesa eso? Pues, fíjate que el payaso de Toledo que dice cosas más tontas que eso, tiene hasta 40 mil viéndolo, 40 en pero, mil. Pero, pues, ese es como para, para niños, ¿no? No, no, así se llama Uf. el payaso de Toledo pero no es para niños. O sea, me refiero no a que es contenido que solo... O sea, solo a los niños les interesa ver qué anda haciendo y así, ¿no? No, pues muchas muchas señoras y señores, muchachas, ¿no? De todo, gente grande. Ok, bueno, sí es raro. Sí, sí, pues el payaso apenas si sí puede hablar. Este no, no es como para muchachitos, no habla el lenguaje juvenil. Ok, aquí Alex Pepe pregunta de dónde se puede corroborar. Bueno, hay un documental, pero está todo en inglés. Entonces si sabes inglés lo puedes ver se llama <risa> es que este tipo sí, imagen... es ya bien grosera pues como no creo que le entiendan al inglés Ay, no, no no no dije eso no dije eso no le vas a entender <risa> no no no no no dije eso se llama proof of the aliens in the moon entonces en ese documental hay mucha información y hay testimonios así de, de astronautas de científicos de gente de la NASA y, Hablan de esto de la luna, o sea, de todas las posibilidades que existen. Y también puedes encontrar al, algunos a, a este, documentales también en español, pero no están tan completos como ese. Proof Moon de no sé qué, Alien Wars, ¿cómo se llamaba? Este, no. Se llama Pruebas de que los aliens están en la luna. Ah, ¿y ese dónde lo viste? o, o, o está en Netflix? Lo pueden encontrar, no, lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube está completo. ¡Oh! ¿Cuándo te lo aventaste? ¿Cuándo lo viste? Nah, entre ayer y hoy. ¿Entre ayer y hoy? Ajá. Ajá, ajá. Bueno, entonces, ¿está esto? ¿No tienes nada que decir a eso? ¿De que suena una eh, hueca? Y, bueno, todo lo que hemos mencionado ya. Me, es que, mira, si suena hueca, no sé qué pensar de eso. O sea, no sé qué pensar si está rellena tampoco. Okay. No sé qué diferencia hubiera. Solamente que si imaginamos más allá, si estuviera hueca, podríamos pensar que pudiera ser, como mencionas, un satélite artificial. Ya ya imaginándonos cosas así, pudiera ser como una, una base extraterrestre o que ahí dentro de la luna estén existiendo vida Y esto tendría relación con lo que dijo Neil Armstrong, que vio formas de vida en la luna. Ok, bueno. A ver, ¿qué dicen? ¿No sería el tipo de piedra? ¿Qué, qué, qué? Uh, ay, no alcanzo. Ok, o material que está hecha. Ok, no, aquí es la otra cosa. Cuando agarran los 50 kilos de roca lunar y los traen a la Tierra para estudiarlos, se dan cuenta que uno, había materiales desconocidos en la Tierra y en el sistema solar, que no saben de dónde provienen, y otro, en su mayoría, era titanio y era hierro y el titanio y el hierro no son elementos que naz... nazcan naturales. No son bueno, estos metales no existen puros en la naturaleza. ¿Me trabé? Sí te trabaste, de que el titanio y el hierro son qué? Ah, bueno, no son elementos que nazcan puros, eh, que crezcan puros en la naturaleza, no se encuentran en la naturaleza. Entonces, ¿de dónde sale el titanio y el hierro? No tengo idea, solo sé que no son elementos naturales y de eso está formado en su gran parte la luna y se piensa que entonces sería como una obra de la ingeniería, es toda como una estructura de la ingeniería hecha con puro hierro y titanio. Mira, aquí Hugo Rodríguez dice, también escuché que es un satélite artificial para que choquen ahí los meteoritos como tipo escudo. Eh, eh, actualmente no, no hemos sabido de que choquen meteoritos en la luna, pero hubo un tiempo en donde sí recibió gran impactos de meteoritos, ¿no? Ajá, y de hecho es eso que te mencionaba, de que los cráteres que se forman ahí no tienen tanta profundidad como si tuviera un, un tope, o sea, y a la velocidad que van, no tiene sentido de que no estén más profundos, casi todos se ven a simple vista, o sea, es la misma imagen que vemos todo el tiempo de la luna. Exactamente, yo. ¿tú, ¿Tú crees que haya vida en la luna, que haya una forma de vida en la luna, que haya sido hecho para extraterrestres? Es que de aquí se abren demasiadas preguntas, ¿no? La primera y más importante que cambiaría como todo en la vida sería que, que sea artificial, ¿no? Porque ¿quién la puso? Y las, las segundas es que hay quienes dicen que pudiera ser la, la nave nodriza o que pudiera ser una base y que desde ahí es el lugar donde pues nos vigilan de alguna manera. O sea, como que nos tienen vigilados desde la luna, como si fuéramos mm. su experimento y ahí fuera una base de operaciones. Pudiera ser, sí. ¿Y por qué crees que no haya ido nuevamente el hombre a la luna? O sea, te digo, Alan Shepard fue en otras misiones y no sé cuántos hombres hayan ido a la luna en realidad, pero fueron varios en varias misiones. Es que es el punto que también ahorita Elon Musk, con todo lo que tiene, este todas las misiones que se han hecho a la Luna, o que ahora puede ser como una visita turística, tuvo que haber pasado algo. No sé, ya sea que lo que encontraron en la Luna, en la primera vez que fueron, hayan sido solamente civilizaciones, las cuales los hayan hecho pensar que en realidad sí podemos vivir de alguna manera en la Luna y que a partir de ese entonces los viajes que se hacen a la luna es para construir estas bases, o, o que ya hubiera cierta forma de vida ahí. Porque es lo que se dice de Marte, que, que ya hay, bueno, a eso dice Jaime Maussan, por ejemplo, en su programa, que hay ya gente viviendo en Marte, y que están construyendo eh, pues hangares y lugares para sobrevivir en, en Marte, Okay, este sí, que también es un lugar que se han hecho estudios justamente para vivir ahí. ¿Para qué vivir en la luna? Pues se ha dicho mucho que el planeta Tierra ya no va a ser un lugar donde podamos vivir. Entonces estaban explorando otros lugares donde se fuera a cambiar la raza humana para que no se extinguiera. Fíjate que ahora está, eh, ya se hizo el primer viaje como turístico al espacio en esta nave de, de, de este hombre que es millonario y que es dueño de Virgin. Ves ¿Sí? que fue a un viaje, ¿no? Al espacio. Ajá. Entonces que ya va a comenzar la, la era de los viajes turísticos al espacio, que lo, lo que hace es salir la nave a, de la atmósfera y después regresar. Eso es lo que hace el, el viaje este turístico. Pero eso nos, nos dice que si ya fue esta persona, este empresario millonario de Virgin, si ya fue ...al espacio en uno de estos transportes turísticos, entonces quiere decir que ya podemos estar preparados para empezar a emprender eh, viajes hacia la luna, que, que seguramente obviamente está más lejos, pero pues si ya se puede eh, eh, de esa forma, entonces yo creo que ya es más fácil mandar gente a la luna, ¿no? Si es que quisiéramos por algún motivo ir a la luna. Pues es que fue lo que empezó a hacer Elon Musk con su proyecto, justamente... Y pues todo inicia como con los viajes turísticos a la luna, pero su plan es que este, se cree una base lunar y que se estudien como las condiciones para que eventualmente pueda haber gente viviendo ahí. Entonces dicen esto hasta hace poco tiempo, no sé si fue cosa del año pasado o así que se estaba hablando de esto, pero dicen que en realidad esto tiene muchos años. Antes y que ya hay gente Que ya hay bases en la luna Desde muchos años atrás Imagínate que ya, ya haya bases en la luna eh, Dice Andrea Interesante el supuesto cubo encontrado En la luna hace poco Es que hubo una noticia Yo creo que la semana pasada O hace 15 días Sobre una fotografía De que hay un cubo en la luna ¿Has visto esa fotografía? No, la podemos ver A ver déjame buscarla aquí Encuentran cubo en la luna. Encuentran ¿Cubo? Cubo en la luna. Justo vamos. también vi... Bueno, ahorita seguimos con eso. Sí, sí. Ok, aquí se los voy a poner en StreamYard. Vamos a quitar esta y vamos a compartir. De tener pantalla y vamos a compartir. Pantalla, en donde está el cubo, pestaña Chrome. Encuentra el cubo en la luna, compartir. Y estamos viendo estas... Estas imágenes, aquí se ve el supuesto cubo. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí. Dice, vehículo chino que explora la luna... Encuentra, ...encuentra forma de cubo en la cara oculta de la luna. Y ahí vemos en el horizonte una, una construcción. O sea... Sí se, sí se diferencia mucho de una estructura de piedra, y se ve como un cubo. Aquí también lo vemos desde arriba, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, como que no es algo natural, ¿no? No es una estructura natural. Aquí, aquí vemos esta fotografía en donde se ve un cubo en el horizonte, y después ya se ve, se ve incluso como una torre, ¿no? Ajá. Sí, o sea, que... Ah, esa, esa foto de cuándo es, o sea, hace cuántos años... Esto es reciente, eso fue hace 15 días, más o menos. Una de las hipótesis señala que el montículo es producto de una colisión. hallazgo en la luna, un extraño montículo con forma de cubo, asombra a los astrónomos. Te digo que eso tiene poquito, el misterioso cubo que hemos encontrado en la luna. Es en la cara oculta de la luna. Ya, sí. Tú con todo esto, ¿qué es lo que piensas de la Luna? También vi que se habían encontrado unas huellas, pero que las huellas estaban gigantes. O sea, se notaba que eran como pisadas, pero pisadas como si estuvieran como en un desierto, como sí. dejaban ese tipo de marca, y una a, a distancia de otra era sí. como de kilómetros, como si la cosa que las hubiera dejado fuera algo muy, muy grande, pero no humano, obviamente. Oye, pero yo, yo creo que, eh, híjole, es que sí sería súper interesante que tuvieran la oportunidad de explorar la luna. Por ejemplo, esas huellas que mencionas tú se quedan, por ejemplo, la huella de Neil Armstrong están ahí, se quedaron, porque la atmósfera es diferente, no hay viento, y es por eso que dicen que porque la la la bandera de Estados Unidos que pusieron los astronautos, astronautas, astronautas. ...pues ondeaba, si en, el, en la luna no había viento, no hay viento... ...por eso se mantienen las huellas en el piso, porque no hay viento... ...¿cómo es posible que se estuviera ondeando la bandera? Sí, que creo que ya habían dado una explicación de eso... ...no, recu no recuerdo cuál era, pero tenía cierto sentido... ...y Entonces, bueno, esas son las preguntas alrededor de la luna... ...ya también se cuestionan de que si solamente es un campo magnético... ...si es la nave nodriza... Si es artificial y, y pues no sé, yo, yo pienso que de pronto si sí es un, un satélite artificial. Dice David Monteverde, muy fácil, la bandera ondeaba por la fuerza que los astronautas utilizaron para clavarla. O no, no sé, ¿cómo, cómo haya sido, o sea, son, son preguntas extrañas y unas huellas como las que dice Melissa, sí pudieron quedarse. Pero no, no hay fotografías de esas huellas. Hay un, hay como, sí, sí hay fotos, déjate, las busco. Yo lo vi en este documental. A ver. O sea, porque muchas cosas han pasado en la luna. tiene muchos misterios. Ok. Muy bien. huellas gigantes. Vamos a buscar las huellas gigantes. Mientras le mando un abrazo a Jacqueline Vázquez, a Sandra, que le está viendo en YouNow. A Wendy Sosa. Gracias, Wendy, por estar aquí. A César 17. César, un abrazo. Gracias a toda la gente que está viendo la transmisión. Y dice, Jaras, ¿qué fue lo que se movió ahí atrás? Nada, no se mueve nada. El boleto me lo encontré. Churro. Un abrazo para la gente de TikTok también que está viendo esta transmisión. Ya son las 11.42 de la noche y estamos hablando sobre los misterios de la luna, ahorita está Melissa buscando las fotografías de unas supuestas huellas, está Good Guy Japan entre nosotros, le mandamos un abrazo, un saludo, está próximo a sus 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, así que ya está cerca de los 100 mil, y va a ser una, una fiesta seguramente, Good Guy Japan, por ese logro en su canal de YouTube. ¿Hay oxígeno en la luna? No Personal Juan. no que yo sepa, no hay oxígeno, la luna satélite artificial, por favor, ya no veas tanto Star Wars, confundes la luna con las estrellas de la muerte, un, a, un, eh, un satélite artificial, pues es que son las hipótesis, nosotros no podemos tampoco andar diciendo eh, en las hipótesis, por eso son hipótesis, de hecho, todo lo que se nos enseña y que se los he dicho en la escuela, son cosas falsas, o sea, no podemos decir, ah, no es cierto, los científicos dicen que esto... Porque no, también nos han, nos han estado enseñando cosas falsas. Aparte, eh, yo lo que les sugiero es que se cuestionen todo. O sea, si tú, si no vas a tener ninguna base para decir que no es cierto, simplemente que como se te hace raro y nunca has visto más información, que nada más por eso para ti no es cierto, pues no, lee más, investiga más y cuestionate tú las cosas. No nada más digas, no, no, es cierto y ya. Porque no sé, no sé por qué. Cierto, es que, el, el, por ejemplo, a mí también me, me dice mucho, que yo digo que es falso, que es falso, que es falso. Pero no solo lo digo, lo demuestro, lo demuestro por qué es falso, o doy argumentos del por qué es falso. Entonces, de eso se trata. Yo creo que sí, en todas las cosas hay que hipotetizar, porque de eso se trata el escepticismo. El escepticismo, como filosofía, es el preguntarse el porqué de las cosas. Y el que pregunta el porqué de las cosas e hipotetiza diferentes cuestionamientos, pues llega a realidades. ...y a conocimiento al final de cuentas... ...si solamente vamos por la vida pensando en una sola cosa que nos dijeron... Eh, ...no vamos a avanzar nunca... ...siempre sobre todas las cosas que nos muestren... ...debemos de seguir hipotetizando o preguntándonos el por qué... ...hasta exprimir el máximo conocimiento... ...y de la luna no, la verdad no sabemos mucho... Eh, ...a mí también se me hace muy raro que llegue eh, el Apolo 11... ...que conquistemos la luna y que haya otras misiones espaciales durante esos años fue en el 69 al 70 y tantos fueron estuvieron yendo constantemente a la luna y de pronto ya dejaron de ir a la luna ahora china es quien está haciendo estos viajes espaciales y está llegando a la luna y es lo que nos está trayendo este cubo por ejemplo no sabemos nada de la luna y todo lo que se sabe pues también se nos oculta de alguna forma porque es, eh, es información confidencial ¿por qué va a ser in información confidencial? pues porque Estados Unidos se gastó los millones de dólares y se gastó el tiempo eh, lo que tú quieras para ir a hacer una exploración una investigación y no va a venir y llegarte y decir, ah sí, ahí hay vida extraterrestre o no hay vida o etcétera, ¿por qué? pues porque tú no pusiste ni un quinto lo que ellos investiguen pues se quedan para sus, eh, sus sus propósitos y si ellos gastaron tiempo dinero esfuerzo y demás y lograron conocimiento se lo quedan no lo andan divulgando porque pues a la gente nosotros no les importamos nosotros no aportamos nada de dinero y queremos que si se nos diga la verdad pues no no es no se maneja así por eso los gobiernos son cerrados o este tipo de, de misiones y demás cosas tienen sus secretos porque, pues, nosotros, qué, qué, ¿por qué nos van a revelar cosas si nosotros nada más estamos de chismosos? <risa> Totalmente. Pero yo creo que de pronto hay algo de cierto en la información que revelan, ¿no? No revelan, obviamente, el 100% de la información, pero de repente sí te tiran una que otra verdad por ahí para irte, pues, de alguna manera, mmm, educando a lo que pueda llegar a pasar en, eventualmente. Entonces, yo les sugiero que sí vean más documentales, que se, no sé, que se informen más, que lean más, porque hay un mundo de información allá afuera y la vida no es nada más eh, lo que creemos que es, o sea, no nada más es tener un trabajo y volver a tu casa y casarte y tener hijos, hay mucho más allá afuera y el mundo es súper grande y súper caótico, hay muchas cosas que no nos imaginaríamos que están pasando actualmente. Dice Leslie, ¿por qué revelar? Porque vivimos aquí. Debería ser información de todos, creo yo. No, Leslie, sí, es el pensar así, es pensar en un mundo de, de, de maravillas, ¿no? De fantasía. No, no Leslie, nosotros a, a los gobiernos, a los poderosos, no les importamos. No porque vivamos aquí, creamos que este que merecemos la información. Nosotros no pusimos ni un centavo para esas exploraciones espaciales, ni lo estamos poniendo para las exploraciones chinas, ni, ni mucho menos. ¿eh? Son proyectos que eh, gobiernos o empresas o marcas o millonarios o demás ponen su dinero y su y demás empeño para hacer lo que quieran. Mientras haya dinero y permisos y oportunidades, lo hacen lo que quieran, pero nosotros no tenemos el por qué saberlo. O sea, hacen sus propias investigaciones y revelan lo que quieren revelarnos, pero no están obligados, porque seamos seres de la Tierra, a revelarnos, nosotros no pusimos ni un quinto para nada de eso, entonces ellos obviamente pues no nos dicen nada, y estamos muy ignorantes en lo que hay afuera y dentro de nuestro propio planeta, incluso hay lugares tan inhóspitos en la Tierra como el Polo Norte, o algunos otros lugares en donde no sabemos ni qué hay ahí, y no hay información me, me comentaba alguien aquí que a lo mejor ya no van a la luna porque no es rentable eh, eh, el dinero el dinero Estados, o sea, Estados Unidos la NASA tiene el dinero que quieran pueden hacer lo que quieran eh, no es como ay, ya no vamos a la luna porque ya se nos va a acabar el dinero o pues sea esos güeyes <ríe> hacen el dinero <ríe> o sea ellos pueden hacer el dinero cuando quieran eh, no son muchos secretos y son muchas dudas, lo de la carrera espacial fue eso, se nos dio la, la oportunidad de conocer que conquistaron la luna porque estaban en una carrera espacial porque Estados Unidos y Rusia se estaban peleando en, en la guerra fría precisamente para ver quién conquistaba la luna por eso se nos daba a conocer para que veamos al vencedor para que viéramos y aplaudiéramos a Estados Unidos, por eso se nos reveló pero no por otra cosa. Nosotros, a, a Estados Unidos y a todos los gobiernos y demás poderes, no les interesa si sepamos o no sepamos. Y bueno, pues esta fue la información que quería traer para ustedes porque me pareció interesante compartirla con ustedes. Y, y ya, ya está. Y ya eso es todo. Y ya eso es todo. La <risa> es no hace dinero, lo solicitan al gobierno. Pues exacto, o sea pues están ahí, las, por eso son poderosos, los poderosos del mundo pueden hacer lo que quieran, y nosotros nos tenemos que quedar con, con hipótesis, por eso creemos lo que creemos, porque como no tenemos la oportunidad de ir, pero sí podemos imaginarlos como Giordano Bruno, entonces sí podemos imaginar lo que queramos, y lo podemos discutir y debatir, todos desde la ignorancia, y respondiendo también desde la ignorancia, porque no sabemos absolutamente nada, estos temas... Son para eso, para, para platicar e imaginarnos cosas. Pero de ahí a que vayamos a resolver algo o decir verdades, la verdad es que no. No podemos decir verdades en lo absoluto de lo que haya en la luna, ni en Marte, ni en nuestro propio planeta, ni en nuestro propio organismo, ni en nuestra mente, ni en las profundidades del mar, ni lo que hay en el Área 51, ni nada. Hay un montón de temas ocultos y desconocidos para nosotros. Solo nos queda platicarlo. Así es, yo sí pienso que la vida se hace al menos un poquito más interesante pensando en la posibilidad de que todas estas cosas existan y no nada más en la vida banal que, que pues de pronto uno tiene, como que nada más que crezcas para estudiar y tener un trabajo y una familia y que ya eso sea todo en la vida, no, a mí sí me gusta pensar que hay mucho más allá afuera y está padre de repente tener estos espacios para compartirlo. Dice sí, Rodrigo Luna, como dijo el chicharito, imaginemos cosas chingonas. ¡Ay, no! Ah. Pues es que nada más nos queda imaginarnos. Lamentablemente es eso, y información que se haya escapado por ahí, pero nosotros somos muy mortales. Dentro de, de, de los humanos y dentro de la sociedad somos aún más mortales, somos más ignoran, ignorantes sí. aún. Y, y solo nos queda platicar de esa forma. Las oh, verdades son muy, muy difíciles de, de poder revelarse. Bueno, y ahora la teoría mocosca, ¿cuál es la tuya? Ah, una teoría mo, moquesca sobre moquesca, eso. Sí, moquesca no, no, sí. me, no me atrevería a decir que hay vida en, en la luna, eh, ni tampoco me atrevería a decir que es, un, es una estrella de la muerte como un satélite artificial. No me atrevería. Eh, creo que hay grandes misterios en la luna, sí. Y puede haber tenido un pasado, en mi teoría muquesca, un, un pasado en donde a lo mejor incluso había vida ahí. O incluso a lo mejor en algún momento la vida partió de la luna hacia la tierra. Eh, no sé, y que en algún momento, por alguna situación, pues haya quedado como está. Y a lo mejor incluso puede haber vida, como dijo Neil Armstrong, que veía cosas. Imaginemos cosas chingonas, imaginemos hay una vida extraterrestre ahí. Que es que, o estaba... sea, ¿cómo respondes ese, ese, a esa grabación entonces? ¿Qué es lo que estaba viendo? Exacto, o sea, Neil Armstrong vio algo. Vio algo que le fascinó. que Hay una fotografía de, de precisamente de ese viaje a la, a la luna donde se ve una luz en el horizonte. Y qué es lo que dicen que Neil Armstrong vio, una luz, una especie ah, sí. de nave. O sea, pero crees que comer una luz, él le haya dicho que wow, wow, espectaculares. <ríe> o sea, bueno, pero es que la, imagínate que como si tuvieras una luz en la noche, pero grande no creo que mi reacción sería de que oh my god, lo, lo mejor que he visto en la vida, o sea, creo que tuvo que haber visto otra cosa lo no, mejor que... que haya visto en la vida <ríe> pero casi, casi o sea, creo que tuvo que haber visto algo que realmente le causara impresión porque este, la capacidad de asombro y de impresión es algo que ya perdimos desde hace mucho imagínate un astronauta con la carrera que tiene y la preparación que tiene no cualquier cosa le iba a impresionar pues eso sí, ¿no? Pero tampoco me imagino que haya visto a un enanito brincar. O sea. Pues es, no, sí, no, igual no era enanito, igual era un ser acá, o sea, igual era este muy, muy parecido a los humanos. No, pero no, no creo, o sea. Es que es, es otra pistola forma, pistola. decir, es otra forma de vida tan impresionado. Oye, ¿a los astronautas no les habrán dado armas? O sea, como llévate una pincha AK -40", a a, a un <risa> No creo que les sirviera de mucho Llévate Pero, un poco de chivo por si las moscas Sí creo que de pronto Sí tuvieron una preparación Esperando que podían encontrarse algo así O sea, sí creo que sabían Que a lo que se iban a enfrentar Pues obviamente obviamente, obviamente No era algo de este mundo no, Iban fuera, fuera de, de la tierra Entonces sí creo que tuvieron una preparación así O sea, mira Ahorita me imagino que si tú llevaras una pistola a la luna y dispararas esa bala nunca caería a, a, a la superficie de la luna estaría rotando por todo el planeta estaría dando vueltas Sí, estaría dando imagínate vas con una metralleta y, y mandas un chingo de balas pa, pa, pa, pa, pa, pa. O sea, no, no tendría sentido sí. estarían dando vueltas las, las balas en, en, en, dentro de la misma luna o sea, cualquier individuo le podría pegar un balazo en cualquier momento, ¿no? O pues no, lo podrías agarrar fácilmente, ¿no? Ah, ah, o sea, porque no va a velocidad. Ajá, tú lo podrías detener y ya. No, porque de, de acuerdo a la velocidad, es que eso, eso ya sería física, porque de acuerdo a la velocidad con que saliera impulsada, la velocidad es constante en el espacio. Okay, es decir, okay, la okay. misma velocidad con la que sale es la misma velocidad que... Que, que lleva hasta que otro cuerpo la mueva o cambie su dirección. Pero con la misma velocidad, entonces. O sea, cuando una bala sale disparada en el espacio, sigue esa misma velocidad. ¿No has visto <risa> este, la película esta de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película esta del mexicano? ¿Del ¿De mexicano? O sea, el mexicano que hizo la película del de, de espacio. Ah, ay, ¿cómo se llama? Sí, sé cuál es, ajá. Sí, o sea, sí. ahí fíjate que las, la estación espacial, o cuando empieza a girar, empieza a girar y ya no se detiene. Uh -huh. Porque tiene una misma velocidad, la velocidad es constante en el espacio. Ya. El cuerpo. O, o el... sea, esas balas que andarían sueltas por ahí, sí podrían matar fácilmente a alguien. Gravity, exactamente se llama gravedad o gravity. O sea, yo digo que si tú lanzas, disparas las balas, se van hacia el horizonte, pero siguen dando vueltas sí. en la luna. Entonces, en algún momento llegarían por detrás de ti. Ajá, pero, o sea, también eh, eso está muy violento, ¿no? O sea, ¿por qué se te ocurren esas cosas? <risa> ¿Por qué pensar en llevar un arma? O sea, porque de entrada estás pensando que la, los seres que vas a encontrar son violentos. Además, pues, ¿no tendrían ellos armas, mejores armas que nosotros? ¿Qué tal si son como animales, o son primitivos, o son gusanos, o son intraterrestres? Imaginemos sí, cosas chingonas. <risa> no podrían ser intraterrestres porque estarían fuera de la Tierra. Ah, sí, sí, entonces serían intralunares, ¿no? O intra, intra Ajá, ¿qué? ajá. Porque a los de la luna se les llama selenitas. Selenitas. Ok, ah. a los que están dentro de la luna, pues serían los intralunares, sí. Los intralunares. <risa> ¿Y sabes por qué se le puso la luna a la luna? Porque no no sé. O sea, no, no, no venían tus apuntes. No, desconozco, venían pura información, este, como de, de números, acá de que sí, todo era en números. Información que creí, no interesante, no importante. Para hablar de la luna y de lo que en verdad quería compartir, que es todo esto de que se dice que está hueca. y De hecho, en el documental este que vi, te muestran cómo podría ser por dentro la luna y está así como llena de tubos y cosas, así como si fuera una base. ¿Es una base, es que yo me acuerdo de un video también de un supuesto astronauta que, que encuentra una base en la luna. Mira, ya encontré qué significa luna o por qué se llama así. ¿Lo leo? Sí. Dice, la palabra que designa al satélite de la Tierra, Luna, procede del latín. En esta lengua era originalmente la forma femenina de un adjetivo en no, lecus no, luminoso. Por lo tanto, la palabra Luna significa luminosa, la que ilumina. ¿Cómo ves? Pues, bastante poético, diría yo. La que ilumina. Ahí la está. que ilumina. Muy bien, muy bien. Pues Melissa, vamos a, a descansar. ¿O querías decir algo más? No, es todo, es toda la información que traje para ustedes. Es esa, y ya, un placer como siempre estar con ustedes. Hoy no tanto, la verdad, hoy no tanto como 50% de placer estar con ustedes, pero todo bien. <risa> todo ser intralunar es extraterrestre, pero no todo extraterrestre es intralunar. Exacto, sí. O sea, eso era de filosofía, ¿no? Eh, sí, ajá. ¿Perdad? Como no todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Oye, ¿tú llevaste si, si, este, filosofía en la preparatoria? Sí. Y te sabes que cosas de Anaximandro y Arquímedes, Sócrates, Platón. ¿Algunas sí, tú? No, ya no me acuerdo, pero estaba padre la filosofía. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Hay gente que lo hizo su carrera. Sí, ¿verdad? Y yo no sé qué ahora sea. Han de estar este, abajo de un puente. Ay, qué mal. Pues yo, yo tampoco sé, pero basta. Es, está interesante un ratito como ma materia de prepa, sí está agradable. Han de vivir abajo de un puente. Ay, no, una disculpa para todos los filósofos. Chale. al que antes de tener encontrado en el panteón que encontré con la este, la metamorfosis de los átomos vitales este, yo creo que era un filósofo a lo mejor, es que todos acaban así, ¿no? también decían que este este, Chaco León, era... León era maestro de la UNAM de filosofía dicen sí, que... ¿No? Ajá, ¿en serio? Sí, sí, decían que era eso no estoy segura, pero dicen, dicen... ¿en serio? Ajá, entonces todos tienen finales como medio extraños por ahí. Muy bien, pues bueno, Melisa, te agradezco que hayas estado en la transmisión y que hayamos hablado de la que ilumina. <risa> pues gracias a todos, les recuerdo, síganme en mis redes sociales, que son Melisa con WSYH. S E Y -H. Ahí está, para que sigan a Melisa en su Instagram y en su TikTok. Fíjate que subí un TikTok y que llegó al millón de vistas. Ay, ¿en serio? ¿De qué es? Pues es del duende que se llevó al viejito. Ah, el... de verdad. Uh -huh. Y lo acabas de subir apenas porque. Lo qué? subí eh, ayer y ya la, hoy en la tarde llegó al millón de vistas. Oye, felicidades. Sí lo vi. Sí, Gracias. Like y todo. El uh -huh. viejito, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí, sí lo vi. ¿Qué? El viejito que fue raptado por un duende. Ajá, esa historia fue buena. O sea, también la contamos aquí en Moco, ¿te acuerdas? creo que sí, fíjate que yo soy muy olvidado de todas las cosas, pero yo creo que es el algoritmo, o sea, yo no creo que porque mi vida haya sido tan buena o sea, es el algoritmo, tú subes algo y de pronto te llega el millón. Ajá, es que sí, es lo que pasa, hay videos que yo, que yo no doy ni un peso por ellos, o sea, que los hago, digamos, como ah, para subir algo hoy, y sí. de repente, pum, millones de vistas. Y hay unos a los que sí les echo ganas, que yo digo, este video le va a ir muy bien, y no llega a tantas vistas. Pero creo que influyen como las horas, y no sé, o sea, no sí, entiendo muy bien el algoritmo todavía. ¿Sabes qué? O sea, yo subo como cinco seguidos, y entonces uno de los cinco pega a veces. O sea, ¿Sabes qué? Yo digo que subas ahora por hora, o sea sube uno que a la sube uno en la mañana, ponle tu 11 de la mañana sube otro como 3 de la tarde sube otro a las 5 y así no lo subas todos seguidos ok voy a intentarlo para ver cómo cómo suben las vistas, pues te agradezco Melissa gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok, en YouNow, en Facebook gracias por las estrellitas en Facebook gracias por los superchats en Youtube y gracias por los eh, regalitos y los likes allá en YouNow y en TikTok les agradezco mucho. Eh, mañana nos vemos por aquí en, en Encuentro con lo desconocido o leyendo los libros en la tarde. Yo creo que, como eso de las 4 de la tarde, hacemos la transmisión de la tarde para hablar sobre temas de los libros. Hoy vimos, vimos sobre la mitología maya. Estuvo muy interesante ver algunas cosas. O algún día que, que quieras y que tengas tiempo, Melissa, si quieres, hablamos sobre los Tengo varios libros y la gente escoge qué libro quiere que leamos. Y entonces sobre eso platicamos, a lo mejor hacemos una dinámica así en la noche, ¿no? Ah, oh, súper bien, sí, sí, sí, me parece. Dale, pues. Muy bien, descansen, hasta mañana. Buenas noches. Voy a despedirme de la gente de YouNow y de, Facebook y de TikTok. Y ahora sí, gente de YouTube y Facebook, nos vemos hasta mañana en la tardecita. Bye.